Ahora que te estamos pasado en un video y estamos en Sonsó. En Sonso ¿Qué le pasó? Emotice, emotice, emotice, emotice, En Sonso, El ¿De forest, con ramon, jamón, mambo, cabrón? Bueno, vamos ¿Qué? a dejar un poquito de, déjame vamos a hacer Hoy vamos a ir a ah, no sé. Ahí está. What the fuck, Tengo un ¿de muchas cosas que dejaron? Ahí está, bueno, vamos a esperar Ok, no sé cuándo se tiene que comer cuando es? bueno, está roja? Ahí está, no, supongo ya nah. No, si no se hace la carne de abajo, no se va a hacer la pierna No, todavía no, todavía no, todavía no ¿Esta pierna ya no? Ahí está, ya, ya, okay. Come, come, come, come, come.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 También tal. Vamos a poner una lona a la verga. A ver, un palo. Ahora guardamos. Ok, ¿podemos guardar nomás? Guardamos y a la mina. ¡Bey! Bueno, no para... Me tengo que ir a bañar, La Bueno, la hago yo. ¿Qué podemos hacer? explorar rápido no o sea mira mira mira la cueva nomás mira la cueva mira la cueva nomás Eso. no sé dónde quedarme para que no me maten no, si los chirubes pues acá en el inicio como ah aquí el inicio de la cueva pues sí o sea adentro de la cueva en el inicio tío. a ver si no te sacan por ahí las no Yo voy, a nada voy a estar todo el rato voy a estar todo el rato no sabes que voy a estar con el inventario sí, Wait, wait, ¿qué qué no pasó hay tiempo para esto, yo he yo vi, yo visto unos no, de que son como de, de comida o algo A ver... Food and... Para sí. mí que sigue ¿Cómo les son mal. ¡Apúrate! No, sé, no, no, no, de... <ríe> ¿Qué pedo? ¿Dónde no, me el coño? está Mira, Marucha Aperitivo, veíco Barretas energéticas Carne Pues sí, de comida para, para Una tarjeta, creo Cereales Maruchan Esto Es una tarjeta ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Bueno, ocupamos una tarjeta esto es un papel. ¿Qué material? ¿Cómo me quito el papel? Con la G, de J. Acá hay más, más comida. Flechas. ¿Dónde más comida? Acá, solo hay dos. Acá. No puedo y bueno creo que okay. ya eso era todo que estaba en la mina pero, morre aquí con una tarjeta con carne y este video va a ser investigando puntos no pero ya wey, me tengo que bañar wey ya va a ser rápido wey, va a ser antes de las 8 wey antes de las 8 voy a estar guía. Bueno, entonces voy a guardar aquí. Y bueno. Y pichaca, eso okay. es el este, este, este No, va a estar explorando puntos. Está que sí.